Hoy descanso en Dios y dejo que él obre en mí y a través de mí mientras descanso en él en silencio y con absoluta certeza. En la segunda idea soy tal como Dios me creó. Soy el hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo, y dejo que mi Padre me diga quién soy. A la hora en punto di, descanso en Dios, y media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Amén.